Continuando con el módulo de convertidor DCDC, de chopper o troceadores, vamos a hablar del principio de funcionamiento de esta topología convertidora. Entonces los controladores controlares CDC tienen la finalidad de suministrar tensión y corriente continua variable a partir de una fuente de corriente continua. En la literatura estos convertidores estáticos se les conocen como chopper en inglés o troceadores en español. Su principio de funcionamiento se basa en la operación periódica, en donde se suministra tensión a la fuente, de la fuente a la carga durante un periodo de tiempo, que vamos a denominar teón, y posteriormente se aplica un cortocircuito sobre esta para completar el resto del periodo. Para la construcción de un chopper se requieren componentes con control de encendido y apagado pues estamos trabajando en corriente continua y recuerden que en corriente continua la corriente no pasa naturalmente por cero, entonces nosotros requerimos componentes con control de encendido y apagado estaremos hablando de tiristores autodesactivables o transistores en muchas oportunidades se han llegado a utilizar los tiristores con circuitos auxiliares de apagado para la fabricación de chopper, de hecho en Venezuela se utilizaron en la línea 1 del metro de Caracas en los vagones de, de antigua generación, los cuales tenían tiristores en los choppers con circuitos auxiliares de apagado ya estos han sido reemplazados por las nuevas generaciones, en línea 2 se utilizó GTO en línea 3 y actualmente en la nueva generación de vagones de la línea 1 se están utilizando IGBTs para la fabricación de estos chopper para la operación de la máquina de corriente continua entonces básicamente como dijimos en la lámina anterior en un periodo de tiempo vamos a aplicar la fuente sobre la carga un periodo de tiempo TO un tiempo TO otra, el complemento del de tiempo para llegar al periodo vamos a aplicar cero tensión si calculamos la tensión media que es lo que tenemos en la ecuación número 1 vamos a ver que la tensión media sobre la carga va a depender de la tensión de la fuente por un lado y de la razón entre el tiempo que mantengo la fuente aplicada sobre el tiempo total esa razón se denomina razón de conducción del chopper. Se va a denotar con la letra griega delta. Y no es más que el cociente entre T y T. Aquí lo vemos en la lámina como la ecuación 2. Entonces delta lo vamos a definir como la relación o la razón de conducción. Y es el cociente entre T y el periodo. Entonces la tensión media es directamente proporcional o es igual a la tensión de la fuente multiplicada por la razón de, la, de conducción. La razón de conducción está acotada entre 0 y 1. 0 en el caso de que T1 sea 0 y 1 en el caso de que T1 sea igual al periodo. Entonces vamos a tener... Que la tensión media se puede regular, en este caso, desde cero hasta el valor BDC. ¿Qué aplicaciones tiene este puente convertidor? Tenemos entre algunas el control de motores de corriente continua. Ya vimos el ejemplo del metro de Caracas que utiliza para la tracción motores DC y los choppers son los que operan. Fíjense que la razón de conducción es esa música que oímos. Ese pito que, que suena cuando el tren arranca, no es más que el cambio de la razón de conducción desde 0 hasta 1 que está en frecuencia audible. Esto se veía mucho en los vagones de vieja generación, los vagones antiguos, los de Aston. Hoy en día en los vagones nuevos que suministra la empresa española, pues esto no se nota, pero está fuera de la frecuencia audible. Otra gran aplicación son las fuentes de poder DC, por ejemplo en las computadoras que ustedes se han dado cuenta que tienen múltiples tensiones de salida, más o más menos 12, 5 voltios, etc. Los cargadores de celular, por ejemplo, que pueden cargar de 5 voltios a 2. Los cargadores de celular que utilizamos en el carro que se conectan a la batería de 12 voltios y permiten una salida de 5 voltios. Otra gran aplicación es la tracción de vehículos eléctricos y qué mejor ejemplo que el Metro de Caracas en este caso, que es un sistema de transporte masivo que trabaja en DC. Otro ejemplo pueden ser los trolebuses que hay en Mérida. Ejemplos que simplemente están en Venezuela. A nivel mundial, pues estos ejemplos pueden ser muchísimos. Antiguamente se utilizaba mucho en las rotativas de periódico, los choppers para el control de las máquinas DC. En, por ejemplo, C Tour. Es otra aplicación que también se utiliza, que tienen trenes de laminación en corriente continua. Y otra de las grandes aplicaciones de los choppers es el frenado eléctrico. Es el que realiza el metro tan suavemente que nos permite pues, el frenado sin casi movernos nosotros mismos. Es un frenado bastante suave donde se, se devuelve energía a la red. Otro, otro sitio donde se aplica frenado eléctrico pueden ser los trenes en los valles del Tui donde también todo lo que es el trayecto desde Charallave hasta Caracas que es en descenso, pues se realiza mediante frenado eléctrico algunos vehículos de carga tienen esquemas de frenado eléctrico en las ruedas son una de las múltiples aplicaciones que podemos ver de los choppers entonces con esto vamos a dar por concluido el primer tema, que son los principios básicos de funcionamiento, entonces hablamos que el chopper trabaja simplemente en un periodo de tiempo permite la conexión de la fuente a la carga y durante el resto del periodo pues coloca cero eso me define lo que es la razón de conducción como el cociente entre el tiempo que mantengo la conexión sobre el tiempo total en que repito la operación esa razón de conducción está acotada entre 0 y 1 vimos algunas de las aplicaciones y vimos que uno de los ejemplos más de aplicación de este puente convertido puede ser el metro de Caracas o los sistema de tracción de transporte masivo. Muchas gracias por su atención y los invito a continuar con el tema de topologías básicas. Gracias. <música>